Hola gente de Youtube, me presento, soy Quasar, y en el video de hoy te enseñaré a cómo obtener todos los stands de Please Donate, así que empecemos. Para el primer stand, que sería el de Jipi, necesitaremos entrar al juego de Rise Jipi, y quedarte farmeando mínimo una hora, para luego ir a la tienda, y comprar el orbe blanco que tiene un precio de 100 de plata, y después regresar a la casa, para que luego Jipi se lo coma, para que así tengamos el emblema y el stand de Jipi. Para el siguiente stand, que sería el de 1, que para conseguir este mismo, necesitaremos ir al juego 1 oficial, y dentro de este mismo, iniciar una partida con el modo de Please Donate, y ganar una partida. Para el próximo stand, que sería el de Pet Simulator, deberemos entrar al juego Pet Simulator, y ya está, tendremos el stand de Pet Simulator XDDD para el próximo stand, que sería el de Make -A Wish, necesitaremos entrar al juego, Make -A Wish y escribir en el chat, bot, y luego darle a este botón verde de aquí, y spamear la palabra, Robux, después de rellenar la barra roja, conseguiremos el stand. Para el próximo stand, que sería el que verán en pantalla, necesitaremos entrar al juego, Idiotic Investing, y luego cuando aparezca el stand de Please Donate, lo tendremos que subastar y así conseguiremos el stand. Para el próximo stand, que sería el de Type Race, tendremos que entrar al juego de Tai Race, y jugar una partida normal para el próximo stand, que sería el de la tienda de Jeff, tendremos que entrar el juego, Doors, y unirse a una partida, trata de agarrar todas las monedas que te encuentres, después que llegues a la puerta 52, llenar toda la alcancía de propinas, y ya nos dará el emblema y el stand. Para el siguiente stand, que sería el de Lindon, tendremos que unirnos a Lindon's Library of Games, después nos vamos acá atrás de esta librería y le daremos clic a esta palanca, y nos vamos a ese portal, después nos iremos acá al fondo, le daremos clic a esto de aquí, y le daremos clic en teleport, y así nos da dos emblemas y el stand. Para los últimos stands, son códigos, que para canjearlos, tenemos que darle clic al botón que está abajo del regalo, y canjear los siguientes códigos. Y bueno gente, has llegado al final del video, gracias por verlo, recuerda suscribirte y darle like para más videos, adiós.